El tiempo te enseñará lo que significas para alguien. Cada quien pinta el lienzo de su vida con el color de las decisiones que toma. Esto es muy simple. Si haces el bien, te sucederán cosas buenas. Si haces el mal, te sucederán cosas malas. Pero todo tiene un límite. Existe una gran diferencia entre ser buena persona y ser ingenua. Si eres ingenua, las cosas buenas no sucederán, porque siempre que alguien quiera aprovecharse de ti, se lo vas a permitir. Escoge sabiamente el color que le pondrás a tu vida. Estás en un tiempo de tu vida en que solo quieres estar sola, tranquila, en paz contigo misma. Ya amaste, ya te alejaste, ya lloraste lo suficiente. Ahora es tu momento de ser feliz. En la vida, existen ciertos pasajes por los cuales se debe de transitar en soledad. Es en estos momentos en los que se aprende de verdad sobre uno mismo, sobre quiénes somos, lo que queremos, lo que nos gusta y disgusta, y, más importante, sobre lo que queremos para nuestro futuro, bien sea próximo o lejano. Es en estos tiempos en los que reflexionamos sobre lo que hemos hecho y si ha estado bien. Estás en un tiempo en el cual debes de prestarle atención es normal perderse en alguien más cuando se ama. Cuando verdaderamente se está enamorada, los ojos y la mente se cierran, dando así paso al razonamiento y orientación del corazón, al cual, en ocasiones, nos hace perder de vista las cosas verdaderas, lo que en realidad pasa a nuestro alrededor, y somos presa de la ilusión. Si ya diste todo lo que tenías para ofrecer, si ya fuiste la mala del cuento, si ya amaste con el alma y te hirieron vilmente, es tiempo de que te alejes, de que estés completamente sola, y comiences a conocer lo que en realidad dicen tus pensamientos. Es hora de evaluar las acciones que has cometido, buenas y malas, y comenzar a cambiar lo que sea necesario. Se deben aceptar también las cosas buenas que hemos hecho, tanto por nosotros mismos como por los demás. Debes aprender a conocerte a ti misma, a darte un tiempo para sanar las heridas, aprender de los errores, reflexionar sobre lo que ha sido tu vida, y cuando lo hagas, volverás a salir y a darle la cara al mundo, con una sonrisa siempre en el rostro, y un corazón repleto de esperanza genuina. El pasado se marchita, el presente se mantiene y la vida continúa. Vivir en el pasado es igual a vivir en una prisión, de nada sirve pasar las horas recordando los momentos que pasaron, Mientras perdemos la oportunidad de apreciar y aprender de lo que está sucediendo ahora en nuestras vidas, mirar hacia atrás puede llegar a ser beneficioso en ciertas ocasiones, pero el presente es lo que de verdad importa. Después de todo, es en el presente donde vivimos. Muchas personas cometen el error de dejarse engañar por las apariencias, al principio todo puede ser color rosa, pero mientras avanza el tiempo te vas dando cuenta de que las acciones dicen mucho más que las palabras. Es por esta razón que no debes dejarte engañar por palabras dulces ni por patéticos intentos de cariño, que en realidad son actos vacíos. Lo que en realidad importa no es lo que esa persona te dice a diario, sino lo que está dispuesta a hacer por ti sin necesidad de que tú se lo pidas. Cualquiera puede cuidar a alguien si se le solicita el favor, pero no todos pueden cuidar a alguien sin que antes se le haya solicitado. Eso es una regla de vida que te permite saber quién de verdad está ahí para ti y lo que significas para cierta persona. Si alguien no es capaz de demostrar cariño y devoción de manera desinteresada hacia tu persona, entonces esa persona no merece estar al lado tuyo. Tú mereces ser tratada como lo que eres: una excepcional mujer y una gran persona. No debes conformarte con menos. Es cierto que a veces te puedes ver envuelta en situaciones que te empujen a estar con alguien así, pero no desistas en buscar algo mejor. Las emociones pueden ser dos cosas, pasajeras o duraderas. Sabiendo eso, es cuestión de tiempo para poder comprender si una persona que se preocupa por ti, de la misma forma en que tú te preocupas por ella. En una relación eso es fácil de determinar, compara el cariño de los dos primeros meses con el del tiempo actual. Si ves que la intensidad ha bajado mucho, es porque no eran sentimientos duraderos. Si eso llegase a sucederte, no debes de desesperarte. Existen cosas que puedes hacer para volver a revivir ese cariño. Trata de hablar con tu pareja y salgan de la rutina. Creen nuevas costumbres. Salgan a sitios distintos, hagan algo nuevo juntos. Si luego de hacer el intento ves que las cosas siguen igual, entonces deberás de dejarlas ir explicándole de manera calmada los motivos para evitar algún conflicto. Es cierto que hacer eso puede llegar a ser doloroso, después de todo a nadie le gustan las rupturas, pero debes tener en mente que tu felicidad es lo primero y que para poder dar amor debes amarte a ti misma. Y si estás en un lugar donde no eres feliz, entonces eso significa que no tienes amor propio. Puede parecer mentira, pero con el tiempo terminar una mala relación es incluso hacerle un favor a la pareja. Sé paciente y toma las riendas de tu vida. Deja que el tiempo ponga las piezas de rompecabezas en su lugar. No te arrepientas de las decisiones que tomes por tu propio bienestar, ya que a veces es necesario pensar en ti misma para poder orientar tu vida en el mejor sentido posible. Aprende de las lecciones que te da la vida. No tropieces dos veces con la misma piedra y asegúrate de elegir a alguien de sentimientos genuinos y no a alguien que solamente quiere pasar el rato. Gracias, Barco evidentemente tenemos que estar con esas personas que nos aprecian y nos quieren en todo momento en nuestra vida pero como algo bueno algo fuera de la monotonía algo que sinceramente sea diferente al resto algo que nos saque sonrisas nos haga felices nos demuestre que somos valiosos a ver no necesitamos a nadie para saber que somos valiosos pero por el simple hecho de que nosotros estemos allí, con esa persona, pues es bastante interesante el hecho de cuando esas personas a ti te recuerdan y te meten en tu cabeza lo valioso o lo importante que eres para su vida. A ver, amiga o amigo. Yo pienso que nosotros tenemos que darnos cuenta o meternos en la cabeza que el tiempo es el tesoro más importante que podemos tener. Por lo menos yo lo tengo claro y sé que tú tal vez sí, pero muchas otras personas no. El tiempo es un tesoro. El tiempo es algo invaluable. Podrás tener mucho dinero, pero si no tienes tiempo para disfrutarlo, ¿de qué vale ese dinero? O No podrás tener nada, pero tienes un gran camino para que puedas conseguir eso que tanto añoras, eso que tanto anhelas si ¿Sí vas entendiendo mi punto es que esto es así esto es muy real nosotros como personas a veces no valoramos realmente a lo que tenemos al lado a esa persona a ese amigo a esa cosa por así decirlo hasta que lo perdemos eso puede pasar en la relación si no te valoran por lo que eres por cómo eres que no vengan después a buscarte. El primer paso para que tú te des cuenta de esto que está sucediendo es que tú te priorices ante cualquier cosa. No esperes nada, ni un milagro de nadie más, solo de ti. Que la esperanza sea solo tuya. Y ya el resto de cosas vienen por añadidura. Yo no quiero ser profeta del desastre, pero es que esto es la verdad. No podemos esperar cosas de personas completamente vacías no tienes que ser ingenuo no tienes que ser ingenua si tú te das cuenta que esta persona sinceramente no te valora no te aprecia está contigo porque sí porque no quiere estar solo entonces qué haces dando tanto por alguien que da tan poco yo pienso que el amor debe ser como un gotero gotica a gotica vas demostrando vas reflejando lo que sientes por esa persona que está a tu lado no tienes por qué estar soltando y soltando amor y desprendiendo amor cuando no te ofrecen lo mismo y ojo no te estoy diciendo que ser amoroso es malo no todo lo contrario dios gracias hay personas como tú en el mundo para demostrarnos y hacernos entender que aún hay esperanza para nosotros amar a alguien sin ninguna clase de restricción sin ninguna clase de traba. Personalmente hablando, yo te quiero compartir el hecho de que levantes tu cara, sonrías y sigas adelante en todo este proyecto de vida tan importante que estás emprendiendo. Todo esto que estamos conversando ahora mismo sinceramente me pone los pelos de punta, ya que me parece supremamente injusto que no te des el valor que tienes que, cuando eres una persona completamente valiosa yo soy ricardo niño y yo me despido que dios te bendiga y ya sabes el tiempo te enseña lo que significas para alguien no esperes acciona valórate.